I am inevitable! ¡Dah! ¡Estoy Vengeance. Won't change the past. Pero el criminal element never sleeps. <laughs> ok, ¿dónde? Los mejores Inch. errores en las fatalidades. Ok, me sacó mal. Uh. Uh. Uh. Uh. Los mejores Inch. errores en las fatalidades. ¡Oh, no, todo lo que oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, lo chupó el viento. Así que es una fatality bien hecha, si no cagaste. Ah, se le quedó pegada. Ah, se le quedó pegado. Finishes ¡Ah! ¡Oh! Se ¡Oh! ¡Genial! Baraka wins ¡Me caí hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Se caó! De <ríe> año de Finisher. <risa> <risa> Okay. El día que Ben Dalian Force se enfrentó a Ben Chiquito en el cómic El Pasado y oh, futuro Tras derrotar okay. a un Ben Alien Kevin accidentalmente activa una bomba Que destruirá toda la Tierra Cuya única forma de desactivar es usando Una llave, que al verla Ben recuerda Que él tenía una a los 10 años que guardaba En su caja de cartas de los golpeadores. Kevin saca una máquina del tiempo De su auto, cosa que aparentemente Siempre tuvo, y viaja en el pasado Para ver a un molestando a oh, Para escabullirse al campes Sin ser visto, el Ben de Alien Force Se convierte en frío pero mientras roba la llave, Ben Chiquito lo ve y se convierte en fuego Frío lo congela con un Ice bread, Roba la llave antes de que Ben Chiquita vuelva El trío de Alien Force vuelve al presente y pone la llave salvando a toda la tierra La pelea fue casi nula ya que se limita a Frío congelando a fuego, pero está realmente curiosa okay, No, qué importa eso.